Cambia tu cuerpo con tus propias manos, mientras ves el video aprende el masaje y conviértelo en un hábito para tu vida cotidiana. Solo tarda 10 minutos cuando aprendes cada paso. Esto realmente transformará tu cuerpo. Clavícula. En primer lugar, vamos a abrir las aperturas de los ganglios, cruza tus brazos. Con el dedo medio y anular empuja suavemente el dedo dentro de la cavidad de la clavícula. Repite tres veces. Ingle. Separa las piernas al ancho de los hombros. Coloca ambas manos en la parte inferior de la región de la pelvis como formando una V. Desplaza hacia la ingle. Regresa al mismo punto. Sube. Hazlo lentamente con un nivel de fuerza agradable. Repite cinco veces. Rodilla. Subo una pierna en una silla. Coloca una mano detrás de la rodilla y usa la otra mano con la palma y los dedos extendidos. Empiezo a frotar en círculo la región anterior de la rodilla. Bien. Une tus pulgares alrededor de esta región de la pierna, con los pulgares alineado baja hasta el tobillo. Regresa al mismo punto. Repite cinco veces. Esto ayudará a bajar la hinchazón en esa zona. Dirígete hacia el pie con el pulgar. Presionarás el área del empeine tres veces. Ahora con el pulgar presiona profundamente desde la mitad de la planta del pie hasta el talón. Repite tres veces. Hazlo con una presión cómoda. Repetimos lo mismo con la otra pierna. Glúteos. Separa las piernas a la anchura de los hombros. Junta las dos manos partiendo desde la parte inferior de los glúteos. Desplaza en dirección hacia, la, hacia las caderas. Repite cinco veces. Debes aplicar una fuerza agradable. En la región sacra coloca las manos en forma de V, desplaza hacia arriba. Masaje de glúteos 3 Coloque una pierna adelante y la otra extendida hacia atrás. El talón no debe tocar el suelo. Coloca las manos cruzadas en la parte diagonal del glúteo. Desplaza hacia arriba de una manera continua. Hágalo con firmeza, con la sensación de que está levantando el glúteo. Repite 30 veces este movimiento. La parte baja del glúteo que cuelga mejorará considerablemente. Repite lo mismo con la otra pierna, no olvides que el talón no debe tocar el suelo, repite 30 veces este movimiento. Cintura. Coloca ambas manos detrás de la cintura. Separa las piernas a la anchura del hombro. Arrastra lentamente hacia adelante, con la sensación que la grasa se está moviendo lentamente. Baja la presión que se realiza con las manos. cruza las manos y desplace alrededor del abdomen. Repite el movimiento cinco veces. Hazlo ahora en la dirección opuesta y repite cinco veces. dedos. Toma el pulgar de la mano, flexiónalo, sujétalo y tira. Para continuar con los demás dedos, con la otra mano usarás el dedo meñique y el anular para agarrar en medio de ellos al dedo desde el anillo. Giras un poco y suelta. Repite este movimiento con los demás dedos. Repetimos con la otra mano. Mano, brazo. Usa tu dedo pulgar para presionar el centro de la palma de la mano en dirección hacia la muñeca. Presiona tres veces. Luego hacia las articulaciones de la muñeca. Presiona como empujando hacia arriba con la fuerza del dedo anular. Luego en un movimiento continuo desplázate hasta llegar a las articulaciones del codo. Allí presionas con el pulgar tres veces. Repetimos lo mismo con el otro brazo. brazo 2, extiende el brazo con la otra mano, cubre la región anterior del codo, en un movimiento continuo masajea con fuerza lentamente hacia la base del hombro, continúa con toda la región del brazo, arrastra el desecho hacia los ganglios linfáticos axilares, repite cinco veces, a la base del hombro desde el codo, frotar, repetir cinco veces, sosteniendo dentro y fuera, aplica presión lentamente al otro lado y frota. Brazo superior Agarra el brazo superior con la otra mano y haz leves giros con un poco de fuerza de arriba hacia abajo, como si estuvieras apretando un trapo. Hay personas que tienen grasa almacenada esta, sentirás un poco de dolor, por eso debes ajustar tu fuerza. Repite este movimiento cinco veces. Haz lo mismo con el otro brazo. Levanta el brazo, con una mano cubre la región de la axila, el dedo pulgar debe quedar paralelo al hombro, con la base del dedo índice y medio. Empuja hacia adentro en un movimiento circular continuo, repite cinco veces, debido a que la parte hueca de la axila tiene un ganglio linfático, masajea suavemente. Ahora desplázate por el costado y baja lentamente. Con el brazo levantado, usa tu otra mano para abrazar parte posterior del hombro. Si no alcanzas, ayúdate a ajustar la posición y regresa al punto inicial. Ahora desplazarás lentamente la mano hasta la región axilar. Continúa bajando poco a poco, pasando por el costado hacia el pecho y terminamos en la cintura. Son cinco pasos desde la axila, el pecho, hasta llegar a la cintura. Repite lo mismo con el otro brazo. Cabeza. Masaje para el cuero cabelludo. Coloca una mano sobre la otra cubriendo la frente, desplaza hacia la cima de la cabeza, tira hacia arriba y empuja. Con las manos juntas, separa los pulgares haciendo presión en la región parietal. Separa las manos, extendiendo los dedos, cada mano cubriendo la zona lateral de la cabeza. Y con los dedos empujamos lentamente haciendo shiatsu o puntura. Debes sentir una sensación agradable. Ahora los pulgares tocan la parte de los extremos de la nuca. Sigue presionando el cuero cabelludo. Ahora coloca tus manos en la parte posterior del cuello y desplaza hacia el frente, mientras tu cabeza va hacia atrás, extendiendo el cuello y baja hacia la línea del escote o plexo solar. Debe sentir la sensación de eliminar desecho. El siguiente movimiento, pon una mano detrás del hombro y con la palma arrastra diagonal hasta el pecho. Repite lo mismo al otro lado, son tres veces por cada lado. Pierna. El último ejercicio de esta secuencia, abre tus piernas al ancho de tus hombros, coloca ambas manos en las caderas, fíjate la acción de los dedos que va en dirección hacia la base de los pies, desplaza hacia abajo directo al tobillo. Si no puedes alcanzar el tobillo en este momento, puedes flexionar las rodillas. Gira tres veces y aplique un poco de presión en el interior del pie y desplace en un movimiento continuo por la linfa hasta arrastrar a los cambios inguinales. Repite esto tres veces. Debes equilibrar tu peso. Regresa a la base de pie con firmeza. Pierna trasera. Coloque las manos debajo del glúteo, sosteniéndolo, inclina hacia adelante mientras baja las manos hasta los tobillos y gire con las manos haciendo que los tobillos se encuentren. Hazlo tres veces. Respira profundo, regresa hacia arriba alzando tus manos y dejándolas caer a ambos lados. Repite este movimiento tres veces. Levante la mano mientras inhala y regrese mientras exhala. MASAJE moldeador CORPORAL AVANZADO 2 Hasta ahora hemos visto lo básico, pero estoy interesada en profundizar y hacer una versión especial para trabajar los muslos, la hinchazón de las piernas, la cintura y los brazos. exceso de grasa en los muslos. Separa las piernas a lo ancho de los hombros. Ajusta tu peso mientras aplica presión para barrer con la grasa almacenada hacia las rodillas. Coloca tus manos en las caderas, los pulgares deben estar en la zona pélvica. Flexiona lentamente las piernas mientras lleva la grasa almacenada hacia las rodillas, recogiendo el desecho y llevándolo en un movimiento continuo hacia la zona ganglionar de la ingle, repite 10 veces. Lo siguiente es hacer lo mismo pero en la parte posterior de las piernas, te enfocarás en el muslo de atrás para que luzca más delgado ahí. Coloca las manos debajo del glúteo, sosteniéndolo, inclina hacia adelante y arrastre hacia abajo, justo detrás de las rodillas y repite 10 veces. Hay mujeres que presentan hinchazón en la zona de los tobillos a las pantorrillas. PANTORRILLAS HINCHADAS Y MALTRATADAS Sentada, reposa una pierna en el suelo y la otra manténla flexionada. Une tus pulgares alrededor de la pantorrilla, sujeta el muslo como pellizcándolo y en un movimiento continuo desplace hacia el tobillo y termina justo detrás del pie. Haz esto 10 veces. Para las personas que no pueden dormir sin usar medias, tener los pies fríos es muy común en las mujeres, esto mejorará si tus pies están fríos. Primero, relaje lentamente toda la parte posterior del pie hacia la punta de los dedos. Apunte lentamente hacia los dedos de los pies con la palma de la mano. Con la palma de la mano, desde el tobillo desplaza lentamente hacia la punta de los pies, frotando la parte superior del pie. Repite 10 veces. Ahora mantén la planta de los pies firmemente unidas con la palma de la mano y lentamente desplaza hasta los dedos de los pies repite 10 veces si sientes necesario hacer más repeticiones puedes hacerlo este movimiento es especialmente eficaz para las personas con los pies fríos El siguiente es para aquellos que están preocupados por la grasa en la parte baja del abdomen y alrededor de la cintura o que presentan hinchazón en esa zona. Desde la cintura, coge la grasa y pellizca para aplastarla, como si estuvieras exprimiendo. Bordea todo el abdomen hasta el otro lado. Ahora nos concentraremos en el abdomen bajo, en aquella grasa almacenada en esa zona. Agarra la grasa almacenada con los pulgares, ejerce presión, luego pellizca, asegúrate de aplicar presión. Repite tres veces los mismos movimientos. Esta holgura adicional mejorará. Para aquellos con brazos dobles, trabajaremos la zona de los brazos donde se presenta grasa extra. Mejoraremos esta holgura adicional. En vez de torcer con una mano esta vez, agarra la piel holgada con tu mano, pellizca mientras aplicas una presión fuerte. Amasando, apretando esa piel que cuelga, aplica presión y extiende lentamente. Haz lo mismo en la parte posterior del brazo. Recuerda aplicar un poco de presión cuando estás agarrando la piel. Repite este movimiento tres veces. Nos hemos enfocado en la parte inferior del cuerpo, especialmente donde se presenta hinchazón de tobillos, pies y piernas. También hemos trabajado los brazos, la cintura, la hinchazón en el vientre. La versión especial ha terminado. El siguiente paso es el final de este especial, 3 minutos de gimnasia. Nos enfocaremos en la zona abdominal. Este ejercicio será efectivo para aquellas personas que tienen almacenada grasa abdominal. Siéntete cómoda en realizar estos ejercicios en el suelo o en la cama. Hazlo de manera relajada. Parte inferior del cuerpo. Acostada con las piernas estiradas, extiende ambos brazos. Si lo haces en la cama, resulta más fácil hacerlo. Ayúdate agarrando ligeramente el borde de la cama. Eleva ambos pies en 90 grados, separa las piernas y crúzalas como haciendo una tijera. Haz eso tres veces alternando el movimiento. Luego solo levanta los pies a 90 grados e inclínate hacia un lado. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para que el movimiento sea controlado hasta llegar al suelo. Ahora hazlo en la dirección opuesta. Haz esto tres veces alternando el movimiento. Luego acuéstate de lado con el tronco inclinado y levanta una pierna lo más alto posible. Haz esto tres veces. Haz esto tres veces. No debes doblar las rodillas mientras levanta la pierna. Repite al otro lado. Acostada boca arriba, extiende ambos brazos. Eleve las piernas en un ángulo entre 15 o 30 grados. Flexione la pierna derecha llevando la rodilla hacia el pecho. Y alterne con la otra pierna. Son abdominales bicicleta. Haz esto tres veces alternando el movimiento. Sube las piernas hasta que tu espalda quede en vertical y coloca las manos en tu zona lumbar para apoyarte en ellas, dejando los codos, los hombros, el cuello y la cabeza bien alineados al suelo. Ahora flexiona una pierna y trae tu rodilla hacia el pecho. Alterna este movimiento con la otra pierna, haciendo una bicicleta. Haz esto cinco veces alternando el movimiento. Hemos completado todos los pasos. ¿Te gustó? Moldear tu cuerpo con tus propias manos nunca será tarde. Te acompañaré en cada paso. Por favor continúa haciéndolo y tendrás una vida más libre y agradable.